Bueno, ahora tengo que hacer esto en dos partes. Tengo que meterlos en un array y después de meterlos en un array recorrer el array para pintarlos. Paso número uno. ¿Cómo creo un array para guardarme...? Porque esto eran cinco, pero los siguientes son diez. ¿Cómo creo un array para guardarme diez elementos de este estilo? Primero, ¿qué tengo que guardar para cada uno? Para cada caja, ¿qué valores necesito guardar en memoria? Posición sí. ¿La voy a tener de diferentes colores? ¿En un futuro crees que sí? ¿Las tendré de diferentes colores? ¿Aleatorios? ¿O solo hay un caso? Solo hay un caso, lo puedo tra tratar aparte. Quiero decir, ¿yo puedo guardar un color para cada caja? Y entonces eso me permitiría que cada una fuera de un color. Pero en realidad no van a ser de colores libres. Entonces gastarme la memoria en que sean de colores libres es gastar mucha memoria. Cuando en realidad yo las quiero todas iguales, menos una. Que es lo que hago con la selección. ¿Vale? Entonces me es más rentable no guardar el color y las características de una caja especial en un tren un montón guardarlas aparte de una. Porque me ahorro memoria. Todas las demás van a ser rojas siempre. ¿Vale? Vale, tengo que guardar posiciones X y 2 bytes. ¿Sí? ¿Cómo reservo el espacio para guardar eso? ¿Con un comando de CPC telera? ¿Con un de CPC telera? No. ¿Pero se puede utilizar el memset? No. Memset lo que hace es poner un valor en muchas posiciones de memoria. Pero eso no es reservar. Con un te lo diré, sí. Eso mismo. Igual que hemos DB antes. Igual que hemos usado DB antes, sí. el propio o otro de ¿Puedo usar el propio DB? ¿Qué me lo impide? Mi desconocimiento. Tu desconocimiento, sí. <risa> Ciertamente. Estoy de acuerdo. ¿Vale? O sea, yo lo que necesito simplemente son posiciones de memoria donde voy a guardar los valores. Solo eso. Entonces, yo puedo utilizar cualquier posición de memoria. Lo único que necesito saber de esa posición de memoria es que esa no se va a usar para otra cosa. Es lo único. En realidad, mi máquina ninguna posición se está usando, salvo las del vector de interrupciones, que están en las posiciones 0 a 64 al principio de la memoria y la memoria de vídeo el resto de la ram bueno y la pila que está pegada a la ram de vídeo el resto la ram no se está usando para nada entonces yo podría hacer algo como esto por ejemplo poner una etiqueta aquí aquí espacio libre ya está yo me pongo una etiqueta aquí y recordemos esta etiqueta qué es un número que representa una dirección de memoria. ¿Y qué dirección es esta? Sí, hasta que no ejecute no sabré cuál es la dirección concreta, pero relativa sí la sé. Es la dirección siguiente al final de mi programa. Mi programa termina aquí y esta es la dirección siguiente. Y aquí sé que no hay nada. Es decir, no hay nada en uso. Mi programa se carga en 4000, la pila está... En BFFF, la memoria de vídeo en C000, ahí sobran treinta y tantos cas. De aquí a la pila. No voy a usar treinta y tantos cas. O sea, podría hacer esto y empezar a escribir aquí. Y ya está. Y a escribir ahí lo que me dé la gana. Eso puedo hacerlo. Perfectamente. Porque ahí sé que no hay nada. Lo sé. Entonces podría llamarlo a esto, por ejemplo, entidades. Y escribir ahí. Y ya está. Esto lo podría hacer sin más. En esa dirección... Escribo mis entidades, sé que en esos bytes no va a haber nada. Entonces, esto es reservar. Reservar es decir, ahí sé que no va a haber nada, lo voy a usar yo. Es como en el cine. Yo quiero reservar dos asientos en el cine, pues llamo y sé que en estos dos asientos no hay nadie, los reservo a partir de ahora estoy yo. Y a la siguiente vez que venga otro, dice, no, ahí no, que ahí vete a otros dos. ¿Vale? Y ya está. Eso es reservar. Y de hecho eso es reservar siempre. Incluso cuando utilizáis en máquinas modernas New, Delete, esto es reservar. Reservar es, estos bytes los voy a usar, estos no. Ya está. Es sencillo, eso es lo que significa reservar y lo que es. La diferencia es que aquí en esta máquina no hay procesos de fondo, solo estoy yo. En las máquinas modernas hay un montón de procesos de fondo, entonces cuando tú reservas, reservas competitivamente con otros. De modo que tú solicitas y hay un programa en el medio de todos que arbitra, que es new en este caso, que es malo, que el que está por debajo, y tú le pides al sistema operativo porque arbitra entre todos los procesos entonces le dices, oye, dame un sitio donde nadie haya reservado antes y te lo devuelve, sabiendo lo que hay libre y dice, de este que hay libre, toma para ti pero en esta máquina no hay otros procesos no hay nadie más, es todo mío entonces, el único la única condición es que yo sepa dónde pongo las cosas, porque nadie más las va a poner entonces si yo sé dónde pongo las cosas es aquí no he puesto nada, pues esto lo uso ya está no hay más. Es así de sencillo. Podría hacer esto así, pero lo voy a hacer de una manera un poco más cómoda para que no sea... para que sea una, un espacio de memoria delimitado, exacto, concreto. Lo voy a poner aquí. ¿Cuánto espacio quiero? ¿Cuántos bytes necesito? Quiero 10 cajas. Que vas a guardar dos datos. Voy a guardar 2 bytes por caja. Necesito 20 bytes. ¿sí? ¿Puedo hacerlo con db? Claro. Puedo hacerlo con db. Puedo llegar aquí y poner punto db. 0, 0, 0, 0, 0. Estos son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. 20. Ya está. 20 ceros. Una dirección de memoria, y a partir de ahí 20 ceros. Mi programa empieza aquí abajo, esto no se va no lo va a usar mi programa, ahí escribo, mis 20 ceros. Opción 1, fácil, puedo hacerlo así, ¿no? Opción 2, puedo hacer lo que tenía aquí, y lo, re, lo relleno con valores, y le pongo ya a cada caja donde va, en vez de hacer las aleatorias, las pongo donde quiero que estén. Podría hacerlo. Una tercera opción, más cómoda, es utilizar .ds. Porque ds me permite decir un tamaño en bytes para que todo eso quede como espacio sin usar. Como un espacio contiguo en el cual sé que es espacio reservado. O lo cual es lo mismo, le digo al ensamblador, pues si yo aquí pongo 20, que es lo que necesito, pues él aquí va a generar 20 bytes, que normalmente va a generar 20 bytes de ceros, porque si no le digo otra cosa pondrá ceros, aunque el valor en realidad da igual, él quiere 20 bytes entre este y el siguiente. Así que tiene que generar 20 bytes porque los binarios solo son los bytes uno a uno que se cargan en memoria. No hay más información. No se puede meter un, un código especial que diga aquí van 20 bytes. ¿no? Porque es los bytes uno a uno y se cargan uno a uno en memoria. Así que si aquí hay un 5 y aquí quiero un call y en el medio tienen que haber 20 bytes, tengo que meter 20 bytes en el binario. Así que meterá 20 bytes de ceros, lo que se llama padding. ¿Vale? Eso me sirve. Ahora lo quiero hacer un poco más claro. Voy a hacer dos constantes y voy a hacer un num. Entidades, que voy a ponerlo igual a 10. Quiero 10 entidades, por ejemplo. Lo hago así. Y puedo hacer un tamaño de la entidad, que es, puedo ponerlo en castellano, o, o mira, esto lo voy a poner en size of e, que lo llamo así, porque así queda como más, como en c, ¿no? Size of e, size del el tamaño de la entidad. Que son 2 bytes. Y entonces ahora aquí vengo y pongo esto: numEnt por size of fe. Y esto se parece más a cosas que habéis hecho antes. ¿Verdad? Pues tengo 10 entidades por 2 bytes, 20 bytes. ¿Que mañana quiero 20 entidades? Vengo y cambio aquí y pongo 20 entidades. Ya está. Y eso me va a reservar espacio para 20 entidades. Y como esto de aquí son símbolos que acabo de definir, que son números, luego los podré usar con letra, ahí abajo. Que queda más mono. Vale, ahora con todo este código, este código ya es feo. Se me ha hecho largo. Si tengo que hacer dos cosas, que una es rellenar el array y otra es recorrerlo, vamos a separarlo. Vamos a hacer una función que inicialice el array, ¿vale? Por ejemplo, así que hacemos un init entidades. Y todo este código de randoms, pues lo podemos llevar, aunque no necesitamos calcular el getScreenPointer, ¿vale? Solo los randoms, porque en realidad solo tenemos que meter el x y el y en las entidades. Con lo cual, esto ya no. La función terminará en un red, porque las funciones terminan en un red para volver. Sí, puedo subir un poco la pantalla. ¿Vale? Tengo que hacer un random para la x, un random para la y y guardarlos en las entidades, que eso es lo que viene ahora cuando haya hecho eso n veces, haré red ¿vale? ¿cómo guardo el random en la entidad que corresponde? es decir, yo tengo que empezar por la primera entidad del array y escribir su x, luego escribir su y luego irme a la segunda entidad del array, y escribir su x, escribir su y esto en memoria ¿Vale? esto en memoria es algo como esto, tengo x e y, tengo x e y, tengo x e y y así todo el rato, ¿vale? cada uno es un byte y esta posición de aquí que marco la primera, esta posición es la posición de memoria que hemos llamado entidades con esa etiqueta, de modo que si yo cojo la posición de entidades es la primera x de la primera entidad, Vale, ¿qué hago ahora para coger esa posición, escribir ahí lo que salga del get random, irme a la siguiente y escribir lo que salga del siguiente get random? ¿Cómo lo hago? Iterador. Iterador. Un iterador. ¿Qué es un iterador en ensamblador? He visto lo que usas para saber. Un registro que utilizo para saber en qué posición estoy. Esto yo lo suelo llamar puntero. ¿Vale? Ocurre que en C++ los iteradores muy a menudo se implementan por debajo el concepto iterador, que es un concepto de alto nivel, se implementa por debajo como un simple puntero. Pero lo llamamos iterador, que mola más porque itera. ¿Vale? Ahora ¿Hemos dicho que metemos la dirección en un registro? ¿En cuál? En uno que no vaya a usar. Uno. ¿Cuál? HL. HL. ¿Por qué HL? Porque como es una dirección, bueno, BC también, puede bater, porque 16 bits, puede meterlo en BC, en DE, en HL, en IX. El random, que no toca, es HL. No. El random toca HL. El único que nos toca es BC. Pero HL es un registro, llamémosle especial. Es, es especial realmente. A ver, si yo vengo aquí y cargo la tabla que os he dicho muchas veces, lrhome.org barra table, donde están todas las instrucciones del 180, si yo pongo, por ejemplo, BC aquí arriba, me salen todas las cosas que puedo hacer con BC, que no son muchas, ¿no? Ahí las instrucciones estas de aquí abajo no son con BC, es que son SBC, ¿vale? Que es resta con acarreo. Pero con BC puedo hacer esas de ahí, estas de aquí y estas de aquí. Push pop, cargar algo en BC, cargar lo que hay en la posición de memoria a la que apunta BC, incrementar BC, sumarle el BC a HL, eh, cargarlo a donde apunta el BC... Cargarlo en A y decrementar PC. Básico. Sin embargo, si pongo HL, veréis que HL es, es más guay. HL es un registro guay. O sea, los dos registros guays del Z80, los básicos, son A y HL. Son los señores guays. Por eso veréis que HL suele utilizarse a menudo como puntero. ¿Por qué? Porque todas estas instrucciones que tenéis aquí, Solo se pueden hacer con HL, y bueno, con los adicionales, pero eso lo veremos después. Con HL puedo leer de memoria y cargar en A, en B, en C, en D, en E, en cualquier otro registro. Y puedo, cualquier registro, meterlo en la dirección de memoria a la que estoy apuntando con HL. Eso no puedo hacerlo con BC ni con DE. Con BC y DE lo único que puedo hacer para hacer ese intercambio con memoria es utilizando A, exclusivamente. ¿Vale? Por eso HL mola más. Y de hecho esto también puedo hacerlo con otros dos registros, lo que pasa es que son del juego extendido, como decía antes, en los registros ix e ii. Que como veis están aquí abajo porque son del registro extendido. Y el registro extendido, veréis que pone aquí dd, porque eso significa que la instrucción, cualquiera de estas instrucciones es dd y otra cosa. Con lo cual son dos bytes la instrucción. Y como sabéis, dos bytes significa hacer fetch, leer un byte, hacer fetch leer otro byte y esos son dos ciclos completos de memoria lo cual las hace más lentas porque hay que leer dos veces para identificar la instrucción más lentas en la ejecución de instrucción comparado con una de hl pero podrían llegar a ser más rápidas porque lo que hagamos con ellas nos resulte más cómodo vale pero aquí veis que ix e ii se comportan a grandes rasgos como bueno esto lo podéis repasar después porque son muchas vale se comportan a grandes rasgos como hl con una diferencia que estos registros pueden hacer y que ningún otro puede hacer, y son estos mases que veis aquí. Estos registros se llaman registros índice, y eso significa que yo puedo hacer una operación como ponerle una dirección de memoria a ix, por ejemplo la dirección 4000, y decirle que me cargue en a lo que hay en ix más 5, o en ix más 10, o en ix menos 3, con una sola instrucción y sin modificar ix. Le puedo decir que me coja cosas. Y esto sirve para que accedan a estructuras como la que tenemos ahora. Es decir, yo puedo tener apuntando a la dirección donde empieza un objeto con un montón de campos y sé que el primer campo empieza en el byte 0, el segundo en el 3, el tercero en el 8 y le digo cógeme y x más 0, y x más 3, y x más 8 sin tener que estar tocando la dirección. Vale, Así que eso lo puedo hacer con ix. De modo que aquí puedo utilizar IX, puedo utilizar HL, vamos a utilizar los dos. Voy a probar primero con HL. ¿vale? ¿Cómo cargo en HL la dirección donde empiezan mis entidades? LD. LD. HL. HL. Y, la etiqueta. y la etiqueta. Con hash. ¿Por qué? ¿Por qué pongo este hash? Sí. Porque es una constante, pero no. No se le llama constante. Es una etiqueta. Las etiquetas son un número. Un número constante. Porque es una dirección de memoria, pero es un número. ¿vale? Muy bien. Así que meto ese número. El número de esta dirección de memoria lo meto en HL. ¿vale? Ahora lo que voy a tener que hacer es tener cuidado porque cada vez que llame a random HL uff, vuela. Así que no lo puedo perder. De modo que lo que voy a hacer es push HL para salvarlo en la pila y pop HL para restaurarlo cada vez que llame a un random. Y así ya me garantizo que HL no se pierde, lo salvo en la pila, llamo a get random, lo restauro de la pila, get random lo toca, no me importa, luego lo restauro yo. Entonces pop pila guardas. pop sea, de HL. Yo pensaba, pensado? Yo pensaba que en la pila, ¿En cuando la pila? Cuando hacías push, metías ¿Sí? el valor de HL. Cuando hacías push, metías el valor de HL, correcto, es lo que haces. Claro, pero si pues estás haciendo push de HL, es porque sabe que ese valor ha venido de HL. No, yo podría hacer esto. No me interesa hacerlo, pero podría hacerlo. Cuando yo hago push, yo pongo HL y eso significa que el valor de HL va a la pila. Y cuando hago pop... Y pongo un registro significa que el valor que viene de la pila va a ese registro. O sea, de la pila viene un valor, el que sea que haya, y yo lo meto donde yo quiera. Con lo cual esto también me puede servir si quiero intercambiar el valor de un registro, ¿vale? Yo puedo hacer esto. Push HL, pop DE, entonces es como copiar lo que hay en HL en DE, usando la pila como intermediario. No es muy óptimo en cuanto a tiempo, pero lo puedo hacer. A lo mejor en alguna circunstancia me interesa hacer eso, porque no tengo otra opción. Puede pasar a veces. ¿Vale? Entonces, con esto ya sé que HL no lo pierdo. ¿Vale? Ahora, ¿qué hago con los valores? Quiero decir, yo llamo a getRandom. GetRandom me en a un número de 0.255. Lo capo para que vaya de 0 a 63. ¿Y ahora qué? Tengo que guardar ese valor que he calculado a partir de la función y del capado, lo tengo que guardar Aquí, y este aquí, ahora mismo es donde estoy apuntando con HL. Yo apunto aquí con HL, y entonces ahora calculo un valor y lo que tengo que utilizar es esa dirección que tengo en HL para que el valor que acabo de calcular haga así y se meta en esa dirección. ¿Vale? Ya tengo la dirección en HL y el valor en A. ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo guardo lo que tengo en A? En la dirección que hay en HL. LD. que es lo que normalmente se usa para mover datos de un sitio a otro, ¿no? Sí. HL, pero entre paréntesis. HL, pero entre paréntesis. Coma. yo? que A Bueno, ¿Sí? Si tienes dudas te vienes aquí Te vienes, pones HL Y miras a ver en los L de HL Que son estos de aquí, ves L de paréntesis HL, B, C, D, E, H, L, A Como os he dicho antes HL lo podemos utilizar para hacer esto con cualquier registro Básicamente Así es que metemos en HL A. ¿Hacemos lo mismo aquí abajo? No, ¿por qué? Tengo que moverlo, correcto, porque si hago lo mismo meteré en la misma dirección de memoria dos cosas, la segunda machacará la primera, ¿sí? ¿Vale? Eh, ¿Cómo lo muevo? Quiero decir, yo hasta ahora he apuntado aquí con HL. He calculado un valor aleatorio, lo he capado... Y lo he escrito aquí. ¿Qué hago ahora? ¿Sabes cuánto, me ocupa la... ¿Cuánto me ocupa cada valor? ¿Cuánto ocupa X? Un byte. Sé cuánto ocupa. sí. Sé dónde está entonces el siguiente. En el siguiente byte. ¿no? ¿Cómo llego al siguiente byte? ¿Más cuánto? más uno ¿cómo hago un más uno con los registros? hay una instrucción específica para hacer más uno a un registro en particular con los de 16 bits todos la tienen no puedo hacerle un add directamente y además hacer un add con uno sería costoso pero hay una cosa que sí puedo hacer para incrementar un registro Porque todos estáis usando una instrucción que decrementa un registro. Y tenemos una que incrementa un registro. Y es la instrucción INC. Yo hago INC HL y eso es sumar uno a HL. Básicamente. Entonces, guardo en la posición de HL lo que acabo de calcular, lo incremento. Entonces ya está apuntando a la siguiente. Lo salvo, llamo random, lo restauro... Ya estoy apuntando a la siguiente. Ahora sí puedo hacer lo mismo aquí abajo, ¿no? Porque ahora si sí hago ld HL, A, aquí abajo, ya lo hago en el siguiente byte. ¿Sí? Lo estoy haciendo directamente en el siguiente byte. Y ahora puedo hacer aquí abajo lo mismo, inc, y ya apunto al primer byte del siguiente. ¿Vale? Vale, estos estos hl lo que hacen es que yo después de hacer un hl,a aquí, hago inc y apunto aquí. Escribo aquí y hago inc y apunto aquí, que es el primero de la siguiente entidad. Vale, ahora me falta completar el bucle, que no tengo completo el bucle. ¿No? Pues, necesito, una necesito una condición de parada. No sé cuándo he terminado. Si no, no sé dónde estoy. Que hacer otra vez que la dirección de memoria no sea la Cuando la dirección de memoria sea la inicial más esto. ¿Y cómo puedo. Cómo sé, ¿cómo sé en qué dirección de memoria acaban las entidades? ¿Cómo puedo saber en qué dirección de memoria acaban? ¿Se os ocurre? ¿Alguna forma de saber cuál es la dirección donde eso acaba? No te estoy oyendo. Vale. Quiere decir que justo debajo de esto aquí, ¿qué hago? No te oigo. Ahí acaba, pero ¿qué hago para saber qué dirección es esa? ¿Restar etiquetas? ¿Cómo puedo saber qué dirección de memoria es esto de aquí? Bueno, sí, esta posición es la misma que en identidades, mientras no ponga nada aquí. ¿Sí? Si yo quiero saber qué dirección de memoria es esta de aquí, solo tengo que poner una etiqueta. Porque si pongo una etiqueta ahí, la etiqueta es el valor de memoria, o el valor de la dirección de memoria de esta posición. Aquí una etiqueta de entidades. Aquí 20 bytes. Aquí otra etiqueta. Esa etiqueta ya es la dirección de memoria 20, vais más adelante. ¿Sí? Y esta la puedo llamar fin entidades. ¿Ya está? O lo queréis en C, entidades end, por ejemplo. Tenéis el begin entidades y el end entidades. ¿Ya está? Eso es el end. Un byte después de donde termina el array. ¿Ya está? Ahora yo podría al final. De todo esto, hacer una comparación para saber si HL apunta a entidades en. Si HL apunta a entidades en, hago red, y si no, repito el bucle. Podría hacerlo así. Eso lo voy a dejar como ejercicio. ¿vale? Ahora que ya sabéis que eso se puede hacer, yo puedo usar solo HL y comparar si HL ha llegado ahí. Vamos a hacerlo de la manera tradicional, que es con un contador. ¿sí? Un contador de entidades. ¿Dónde lo pongo? ¿Qué registro no modifica get random Y me viene bien poner ahí un contador. C. B y C, ¿no? Pero un contador de estos lo puedo poner en B, por ejemplo. B es muy guay. Y ahora veréis por qué. Yo puedo meter en B. ¿Y qué tengo que meter en B? El número de entidades, que... El número de entidades que para eso además he creado un símbolo. NumEnt. Inicializo b al número de entidades y ahora puedo hacer restar. Entonces necesitaré un bucle. Aquí puedo poner loop entidades, ¿vale? Porque voy a querer volver aquí, no volver a la inicialización, porque si inicializo cada vez que repito nunca termino, ¿vale? Así que ahora me vengo aquí abajo y lo que voy a querer es ya he insertado una entidad, tendré que quitarle uno a b y si no es cero saltar al loop de entidades, ¿no? ¿Cómo haríais eso? De decremento b ¿no? y hago un jrnz ¿no? y si os digo que hay una instrucción que precisamente y solo y exclusivamente con el registro b hace esas dos cosas en una y es una instrucción que se llama djnz la instrucción djnz es decrementar y saltar si no es cero, todo en uno y lo hace con el registro B como implícito. Le quita 1 al registro B y si no es 0 salta. Y es específica para hacer bucles. Por ese motivo. No es más rápida en Amstrad que hacer un DEC de cualquier registro y luego un JNZ. No es más rápida. Pero ocupa menos. Porque solo es una instrucción y no dos. Vale, Así que ya lo tenemos. Esto nos inicializa las entidades. Teóricamente. Vale, ¿cómo puedo comprobar que eso inicializa las entidades? Además de llamándolo, eso sí, tendré que poner el call en el main. ¿vale? y luego voy a poner el bucle infinito detrás para que no me salte a lo siguiente. Que lo he dejado así medio hecho mal. Pero ahora, ¿cómo puedo comprobar que eso funciona? Porque claro, si yo para comprobar que eso funciona tengo que hacer ahora la de dibujado también, meto muchas cosas... Y no estoy seguro. Si esto está fallando, luego cuando falla, cuando haga la otra, no sé si falla uno o si falla la otra. ¿Cómo lo compruebo si eso funciona? Sí. En el debugger. ¿Vale? Voy a mirar en el debugger. ¿Qué hago en el debugger para saber si eso funciona? Ahora compilar lo no que puede proyecto a la carpeta objeto. Voy a sacar el debugger. Voy a cerrar, como he hecho antes. Voy a lanzarlo otra vez. ¿Vale? Para que me lo saque con el debugger y ahora ¿qué hago para comprobar si eso funciona? A la carpeta, objeto. o sea, saber dónde... a la carpeta objetos, a la carpeta obj. obj, ¿y qué miro? Ah, el proyecto lo ha llamado cajas. Sí, cajas. cajas.map Buscas el nombre de la etiqueta que Busco el nombre de la etiqueta que le he puesto al vector y no lo voy a encontrar. O Esa no se va a encontrar nunca en el fichero punto .map y es porque la etiqueta es local. Las etiquetas locales solo existen en ese fichero durante el ensamblado de ese fichero, no van a ningún sitio más. Lo que aparece en el punto .map es el resultado del linker y son las etiquetas globales, los símbolos globales. Los símbolos globales también salen en el punto .map, no solo las etiquetas. Todos los símbolos globales salen en el .map, pero solo los globales, los locales no. Así que si quiero encontrar esto en el punto map, tengo que hacer dos puntos, dos puntos, para convertirlo en global. Ahora cuando recompilo, reensamblo en este caso, estamos en ensamblador, tengo mucha manía con el compilar, ya lo veis. Ahora sí, si busco en el cajas map, que bueno ya lo tengo abierto aquí, si busco ahora entidades, ahora sí que me aparece. Veréis que aparece entidades... Y al lado de entidades tendrían que estar los loops. No están, porque son locales. 4.001, ¿por qué 4.001 y no 4.000? ¿Qué, qué, qué grimilla ese 1, ¿verdad? ¿Por qué 4.001? ¿Por las las? 4.001 porque en 4.000 está este byte, el 5. ¿Vale? El 5 de yo que sé. Bueno, ya sabemos que está en 4001, ahora me puedo ir a mi depurador y me puedo venir aquí en la memoria y ver qué hay en 4001. Y veréis que aquí en 4001 hay una ristra de 20 ceros y un 5 delante, que es el yo que sé, ¿vale? Entonces ahora la forma más fácil es, fijaos que aquí pone quad call 4015, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no pone a dónde está haciendo call? ¿Por qué pone 4015? Ahí pone que va a ir a main. ¿Dónde pone que va a ir a main? No, pone que esta dirección donde estoy ahora, 42F es main. Main es 42F. Y esto hace call a 4015 que está antes. ¿Por qué hace call a 4015? ¿Y por qué no me dice a dónde? ¿A dónde estoy haciendo call en main en la primera instrucción? Al init entidades. ¿Y por qué el init entidades no sale ahí? Porque no, es porque no es global. Y como no es global, no está en la tabla de símbolos, no llega el depurador. Vale. Hago f7 y ahora estoy al principio y veis que sí que hago lhl entidades porque he hecho entidades global. Al hacerlo global sale ahí. Vale. Voy a cargar las entidades, pero voy a pasar de ello. Porque fijaos, yo tengo aquí todos los ceros, ¿sí? Lo que tengo que comprobar es si cuando termine el inidentidades, que va a ser aquí en este red, pongo un breakpoint en el red del final, cuando termine, todos los ceros del principio tienen que haberse llenado con los datos. Y lo de alrededor no debería de modificarse. ¿vale? Así que a ojo, me miro lo de alrededor para ver que no cambia mucho, pulso F9, y me veo ahí... 7, 0d, 27, 0f, 19, tal. Y esto termina aquí y aquí está el 2101 que había antes, ¿vale? El cargar la dirección 0140 y el 5 de antes. O sea que, a priori, parece que ha funcionado, nos ha rellenado todos los datos de las entidades chorinit Podríamos comprobarlo poquito a poco para ir viendo cómo rellena, pero como no tenemos tiempo ya, no lo vamos a hacer. Y ya veis que así puedo comprobar y testear con el debugger en un momento si lo que he hecho está bien y debo. Porque si me pongo a hacer funciones una detrás de otra y no las miro, luego cuando tenga cuatro y las tenga que probar de un solo golpe no voy a saber que falle. ¿Vale?